¿Qué tal chicos? En el vídeo de hoy os traigo el mejor regalo que uno se puede hacer a sí mismo o que puede hacer eh, a su hijo, ¿vale? A su hijo pequeño o, o que se puede hacer compartido tanto para, para ti mismo como para tu pequeño, ¿vale? Y este regalo es esto Y este regalo es esto. me momento. Vale, ¿qué es esto? Bueno, pues esto es un asiento, vale, que se pone eh, entre el manillar y el sillín, vale, entre el manillar y tú, para que tu hijo vaya en, en, ese, en ese hueco, en ese, en ese sitio. Y eh, esto hace dos años ya lo estuve mirando yo. Vale, pero la marca o la empresa que lo sacó, evidentemente, mmm, lo sacó con un precio, a, para mí, a, para mí parecer abusivo. ¿Vale? Que rondaba los 150 euros. Estuve a punto de comprarlo, ¿vale? Pero al final lo dejé. Y, y este precisamente lo hemos comprado en Amazon. Eh, no es el real, pero bueno, eh, está leyendo comentarios y es de muy buena calidad. Entonces, eh, voy a, vamos a abrirlo. Eh, quiero que lo, que lo veáis conmigo y que vosotros mismos opinéis y ya os enseñaré cómo quedaría en, en, en la bici vale bueno pues vamos a empezar eh, os pongo la intro y empezamos con abriendo el paquete vale nos vemos Este es el paquete, ¿vale? Entonces eh, voy a abrirlo Vamos a abrirlo Y va a costar tanto abrir esto sin una puta navaja macho o un puto cuchillo vale esta es la caja vale se llama salad sea vale como la marca sea pues igual entonces eh, abrimos la caja y como podéis ver eh, lleva unas instrucciones lleva unas instrucciones de montaje después lo veremos: un, un sillín, ¿vale? un sillín básico. ¿vale? La calidad pues bueno, es, es molludo con, con un anclaje de, de los antiguos. <coughs> Esto es un pack completo. Lleva el sillín y aparte lleva un manillar pequeño para ponerlo en el, manillar, en el manillar de nuestra bici para que nuestro hijo vaya totalmente cómodo. ¿Vale? Que este sería el manillar con sus puños. ¿Vale? Y esto sería... El kit de montaje. Para nuestra bici Vale Viene ya casi montado Vienen unas pequeñas llaves Y por lo que veo Esto es eh, Los posapiés para que vaya cómodo y esto sería para anclarlo a, a, nuestra, a nuestra bici eh, lo que es el, el, el este en sí no tiene mucha complicación vale o sea que esto es muy básico esto supongo esto lo apretaremos aquí Bueno, chicos, como podéis ver, aquí tenemos el, el kit, ¿vale? Eh, la calidad de los materiales más referente al metal, ¿vale? La calidad del metal, pues, a ver, no se ve una gran calidad. Pero eh, lo bueno de esto es que podemos luego nosotros modificarlo y comprar unos tornillos con una calidad mejor, ¿vale? Entonces, eh, esto sería el kit ¿Cuánto me ha costado? Pues me ha salido todo por 45 euros Unos 40, 45 o 54 euros creo que eran ¿vale? Entonces, esto es los posapiés ¿vale? Estos son eh, para los posapiés Para que el, el, el, el, el, nuestro hijo meta los pies y los lleve enganchados Lleve una mejor sujeción Esto es la estructura de montaje que va montado en la bici, vale tenemos distintas configuraciones, vale si yo aflojo aquí, si yo aflojo aquí veis puedo estrecharlo o puedo eh, agrandarlo según qué tipo de tubo tengamos pues podemos utilizar una, una función o la otra, vale y luego aquí como podéis ver pues tenemos distintos eh, configuraciones también para este tornillo O subirlo más para arriba Esperad un momento O subirlo más para arriba O ponerlo abajo según donde nos Nos vaya mejor la configuración ¿Vale? Eh, el sillín como lo he dicho Un sillín molludo Yo creo que irá nuestro pequeño Muy cómodo Los puños ¿Vale? y aquí va el tema del manillar estos son los adaptadores que van al, al manillar nuestro enganchado. y en los agujericos pequeños irían el manillar de, de, nuestro, de nuestro hijo por lo que estoy viendo, esto es súper es ligero el manillar ¿eh? no sé si esto es metal ¿Qué puede ser esto? Vamos a ver qué es lo que es. A ver si es metal, aluminio, qué es lo que es esto. Es, es aluminio. Pero es súper ligero, ¿eh? Súper ligero. ¿Aluminio o, o, o PVC? Aluminio, aluminio, es aluminio, ¿eh? Y bueno, las dos, las dos herramientas que lleva pues, para el montaje. Bueno chicos, a simple vista, eh, lo que es el kit este, eh, se ve bien, ¿vale? No se ve de, de muy mala calidad, ni nada. Sí que decir que el metal, a lo mejor, eh, eh, es un metal muy, muy bajo en, en, en, en dureza, ¿vale? Eh, este kit me ha costado, tanto con el kit completo, 54, 55 euros. Voy a instalarlo y os enseño qué, qué tal queda, ¿vale? Voy a intentar instalarlo en dos tipos de bicicletas, para que veáis que, que es un kit que se puede poner en casi todas las bicicletas. En la única a lo mejor que puede que tenga alguna complicación va a ser en la, en la eléctrica, ¿vale? Pero voy a ver si puedo modificarlo y, y, y, y, y si se puede modificar para poder instalarlo. Entonces, nada, eh, vamos a, a ponerlo. Bueno chicos, como podéis apreciar, eh, nuestro pequeño eh, va totalmente seguro entre lo que es el manillar de, una, de nuestra MTB y nuestro cuerpo. Decir también que en una bici de montaña eh, yo me, me not he notado que, que él va más cómodo. Que ahora mismo en la, en, la bici, en la bicicleta Fisi, en la bicicleta fisi, es como que él va más encogido y, y va un poquito más incómodo. Aquí podéis comprobar que él se pone de pie, va agarrado a su manillar y va totalmente seguro. vale Entonces yo recomiendo siempre que, que este kit se pueda instalar en una bicicleta de montaña, ya que su geometría es más adecuada a montar este tipo de, de, de sillitas, ¿vale? También en, entre los dos puños, como podéis ver, hay un, hay un hueco, una separación, en la cual nosotros ahí podremos ponerle algún juguete o algún timbre para que se vayan entreteniendo. Porque yo os puedo asegurar que, que mi pequeñajo eh, hay, hay veces que, que se queda durmiendo en la silla de lo cómodo que va. No sé si es por cansancio o porque va muy cómodo, pero si os apreci si apreciáis un poco su, su parpadeo podéis comprobar que, que se va quedando como... Como más relajado, más, más eh, levantando un poquito más el sueño, ¿vale? Oh. Otra vez por la puesta, oh. En esta toma que grabo eh, vais a poder apreciar que vamos a una rampa, ¿vale? Que tiene, tiene un, una pendiente considerable, la cual eh, para los pequeños, pues pues eh, tiene una, una pequeña dificultad. Eh, pues que quiero que os que os fijéis cómo la bajamos y realmente él baja seguro o sea no hay ningún ningún miedo ningún riesgo de que de que nuestro pequeñajo se caiga también decir que como los pies los lleva como tipo encalaos en, en, en las cintas que lleva de escuridad, vale podéis ver os habéis habéis comprobado que aunque él eh, tiene miedo baja totalmente seguro e incluso pide repetir ¿Sí? En esta toma eh, podéis apreciar que lleva una velocidad bastante más rápida, ya que después de hacer varias pasadas eh, le he dado a él la confianza para poder ir más rápido y poder ir totalmente seguro. Eh, podéis comprobar que, que él ya va eh, relajado y va cómodo. ¿vale? Eh, aquí lo que decidimos es, eh, respetando siempre el semáforo, ¿vale? Eh, decimos jugar al pillado. Venga, tírale. ¿Vale? Eh, eh, eh, mi, mi hijo grande sale el primero, yo el segundo y, y lo que es mi mujer es la que nos pilla. Entonces eh, aquí podéis eh, ver que realmente no voy despacio. Si sí que decir que no es, no es un camino, no es una senda, pero bueno, es un. Es, al fin y al cabo esto es un circuito de, de velocidad de. perdón, de velocidad, de, de aprendizaje de señales y, y y prohibiciones y de las de los semáforos y como podéis ver eh, mi hijo el pequeño va totalmente contento y disfrutando de lo que es eh, esta sillita. En esta toma me, me puedo permitir el, el, el mantener el equilibrio, vale, con mi pequeño, eh, sin posar, sin eh, poner pie en, la, en, en el suelo y podéis apreciar que realmente eh, es totalmente seguro, o sea que no que no hay ningún problema, ningún riesgo, siempre también teniendo un control, vale. Está oh. oh, <coughs> merda ahí, vamos. Bueno, si os ha gustado el vídeo, dadle a me gusta, compartir con el resto de Enduritos que hay por el mundo y suscribiros al canal que es gratis. Y bueno, aquí abajo, en, en justo debajo del vídeo, os dejo el enlace para que podáis comprar este, esta magnífica silla y que podáis disfrutar con vuestros pequeños, tanto en, en un circuito tipo de este, ¿vale? O, o, por un, o por vías, o por caminos, o incluso por sendas que no tenga mucho riesgo, ¿vale? Chicos, eh, nada, eh, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo.